y nos vamos a pescar a otra laguna, fíjense, febrero, mire cómo está el tiempo. Bueno, casi fin de febrero hizo calor igual, ¿eh? pero estuvimos en Laguna La Arenera, nos dijeron, está cerrada, si quieren ir a probarla, fíjense, la abrimos, reabrimos, diríamos. En marzo, ¿qué pesca tiene? Y esto es lo que pasaba. volvimos a la nena, teníamos ganas de venir en una laguna excepcional, ¿no es cierto? Que tenemos acá. El año pasado fue terrible la pesca que hubo, muy buena. Este año la están por habilitar ahora en los primeros días de marzo, que tengo entendido. Y sí, eh, este, bueno, vinimos, vinimos a ver un relevamiento a ver qué, qué tal pescado hay, si pica, cómo pica. Bueno, muy bien, y como dijo el Rusito, ahí vamos a empezar a armar las cañas. Acá nos cayó lluvia a la mañana, Y ahora acá está saliendo el sol, que lo tengo de mi lado. Así que bueno, vamos a probar Como siempre ahora le vamos a mostrar Todo lo que trajimos como carnada Que siempre traemos de todo un poco En esta laguna hay que probar de todo un poco El año pasado andó muy bien Coloreado amarillo, ¿no, Rudo? Todo coloreado amarillo Sí, anchoa o plateadita Anchoa, plateada amarilla Pero siempre coloreado amarillo Así que vamos a mostrar acá más Bueno, Califa, acá tenemos lo que es la plateada plateada. Espectacular Acá tenemos la anchoa de Emilio, de ahí del repunte, espectacular, espectacular. una anchoa espectacular. Mucha gente dice anchoa en la laguna, que tiene que ver ¿no? Sí, pero el año pasado anduvo muy bien la anchoa. este ¿La anchoa de poliológica? Exacto, eh, se va mucho muchos lugar, ¿no es cierto? A mí me dio muy buen resultado. Lo que la anchoa la plateada Natural o amarilla Como podéis ver acá el dientudo amarillo en filé También anda muy bien Muy bien, coloreado con amarillo Dientudo fresco Espectacular 10 minutos que tiramos, mirá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 Turismo Puerto Alto Delta.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 11 56 17 33 58 www.freshear.com.ar a flote arriba el todo, mira, a flote con sí. una X-15 -X. Sí. Es espectacular Buenito. bueno, vamos a seguir si Dios quiere, dale Espectacular.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 Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub delmediopescadorescomar Bueno, ingresó al país la familia Gamas, en este caso Diles Rotativo. Les puedo asegurar que hoy... Con esta línea de riles, el hacer galleta, lanzar con un rotativo de costa, ya quedó en la historia. Con esta línea de riles, usted va a poder lanzar y se termina todo el problema de la galleta en el aire. Arranquemos. Le voy a mostrar, por ejemplo, la VDEC de la línea, de la gama, el 6500 CT. El clásico verde o CT tiene manija maquinada de fuerza, freno centrífugo alarma de salida de línea resistente a la corrupción 250 metros de nylon del 35 tres rulemanes y la relación de 5-3-1 a o sea, es un reel espectacular para lanzamiento de costa hasta está la, la chicharra de línea si no quiere hacer galletas Realmente hay que usar un reel de este estilo. Y la versión para pescar y también para lanzar es el 6500 el magnético, también con la misma característica que el CT, que el verde. También viene con monomac, alarma de línea, carretel rojo. La particularidad que tiene este reel, que se usa para la pesca y si usted va a lanzar, libera el carretel y el levanador se queda quieto. O sea que sirve también para la pesca y para el lanzamiento de costa. Si bien no, no tomás el, el, la distancia que puedes tomar con el CT, anda muy bien para los dos tipos de pesca. Y la versión de lujo de la línea gama es el 6500, el PRO, un monomap. Tiene la misma característica y a diferencia tiene un carretel flotante y tiene cuerpo tipo QTC como vienen los riles ahora. Así que amigos pescadores, la línea Gama que entró al país hay que llevarla y los precios son buenísimos. Por ejemplo, por ejemplo, recuerden esto, el CT CT lo van a pagar solamente 12 pagos, 12 pagos de 1200 pesos. Y después 6500, el magnético lo van a pagar en 12 pagos de 1050 pesos. O sea, a la, a la distancia de estos riles que son fabulosos, el precio es módico, no tiene más que pasar por el Pesborgo o llamarlo, y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis.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 Bien. Eh, es de la de Quique Goy, por lo que dijo el burrito. Excelente, excelente. Chinchulines, trajo chorizo. Ahí lo filmaste vos, mirá lo que es. Cebolla verdeo, fresquita, espectacular. Invento, qué bien la estamos pasando acá. Es por los amigos acá, con, no Hace mucho frío. Con, con Peralta, con el pájaro. Fernández, excelente pescador de acá de La Laguna. Acá viene otro más. Estamos El burrito está haciendo la fa. espectacular, está quedando. ¿eh? Y acá estamos, estamos pescando. Bueno, estamos pescando con las tres cañas. Acción acá cerquita, intermedia y con la caña como esta, buscando información para ustedes, buscando lugares a ver dónde está el pescado, si está más adentro. Bueno, acá dentro de un rato lo vamos a tener de costa, de cola y va a ser complicado. Sí, se va. Ahí bien. Porque hace calor. Va a ser calor. Venía con otro Nairo. Excelente pescado. Excelente pescado. Espectacular. Este te ¿Qué vamos a hacer? Mirá lo que es. Sí. Una presentación espectacular. Muy bonito Mirá. Mirá esto. Oh. Chinchulincito. Oh. Mirá cómo hacer. espectacular. Tenemos. Mirá la costillita. Oh, Muy buena. Muy bueno. Este es un bebé. Sí, sí, la la mira cómo están los policiales. Sí, está en toda la expectativa. Así que, un hambre. Mirá, mirá lo que ya está, sí, mira, mira sí, está listo para comer. Chorillito de primera. Comemos y seguimos pescando cal y va lindo esto. Va lindo, va lindo, lindo. Lo que venimos a mostrar es el porte del pescado. Es, está bueno. Buenísimo. Está igual que siempre. La, la verdad que la laguna se mantuvo, bajó un poco de nivel, pero no, la laguna está igual. Entonces eso es lo principal. Todavía no está habilitada, dijiste vos, pero ahora, cuando lo habilitan, un no anticipo de lo que se viene. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris: verdurería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-689843 en Facebook Claudio Vicentín.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 Fábrica de cabañas, el Picapalo Entre Ríos, Argentina. Ah, que pecado. Nah, que no va a ser grande, Cali. Mirá lo que es esto. ¡Oh! Hermoso, wow. hermoso. Hermoso. Estamos comiendo. <risa> traigan. Traigan off, eh. Porque ahí. Ahí estaban. Traigan off. No. Hermoso pescado. Oh, ¡Qué belleza! Y bien comido, eh. No. Plateadita. Está comiendo plateadita de cosas rudas. Buenísimo. Muy bien. Sí, sí. Qué pescado. son es malísimos para una laguna pero bueno con esta caña más potente estamos tirando al medio de la laguna y nos está picando ahora se puso del sur se puso de atrás atrás nuestro de espalda es malo pero bueno hay que darle un poquito más de por eso a veces decimos que no toda la laguna obedece a una caña chiquita Mira. ahí está Sale uno chiquito, todos grandes. Todo tamaño. Todos buenos. De 350 a 400 para arriba. Todos buenos. Tremendo. Seguimos. Salido el año pasado, salieron muchos, viste. Se planchó mucho la laguna, sí, se planchó y se nos puso de atrás, ya para el viento, viste. Bueno, ahora vamos a cambiar de lugar a ver si podemos enganchar en un lado que se mueva un poquito más. Bueno, dale, ¿Eh? bueno. Excelente pesca, pajarito, ¿no? La verdad que sí, por haber estado con poco viento, hubo viento a la mañana donde picó y ahora a la tarde aflojó, pero sí, muy buen pescado. La, el pescado está acá. Bueno, pajarito, gracias, ¿eh? No, gracias Nos a Nos vemos gracias. la temporada. Seguro que vamos a estar acá. Pesca, qué excelente pesca y es, es lo que la idea era venir a, a probar. Sí, a ver sí. que Habíamos, a ver, esto estamos en febrero recién. Ahora en marzo como dijo Pajarito la, la laguna y tenemos que saber qué pescado hay. Con el también acá que fue uno de los que mejor anduvo eh, sí, ¿no? Sí, bueno conocemos la laguna, hay que buscarle las carnadas. Como digo siempre, hay que, eh, hay que hacer las cosas como se debe, viste. Una laguna muy difícil como dice Pájaro, pero bueno buscándolo el pescado está. Pusimos ya algunas fotos en nuestro grupo de, de Face y la gente nos dijo, la verdad el pejerrey está buenísimo, sí, está igual que el año pasado, bien gordito, para que, ahí los chicos lo decían. Así que bueno, tenemos una temporada, me parece excelente, una vez más para Laguna la Nenera. Bueno, Diego, te mudaste, qué lindo local, ¿eh? ¿Cómo estás, eh, Gaby? Sí, la verdad que bueno, estamos acá en el local nuevo, realmente mucho más cómodo, y eh, bueno, con un surtido muy amplio en todo lo que es pesca, camping, armería. Hoy queríamos mostrarle un poquito lo que es eh, la variedad de cañas, algo de lo que es de cañas de Pejerrey, que ya estamos entrando en la temporada. Tienes cañas en tres tramos: la clásica Payo Estar, ¿sí? la Concept con los punteros intercambiables. Realmente es un lujo. Sí. Una caña en 4.20. Tres tramos con sus punteros intercambiables para darle mayor o menor potencia según la necesidad. Bueno, toda la línea completa de Surfish. La Cronux en 4 metros, en 4 metros 30, que es una caña muy, muy clásica. Acá te decía la Cronux 4.30. Esta es una caña que es un lujo. No tiene más que comunicarse. También hay varios modelos de Shimano, ahora estos días están entrando más modelos Unican por, por todas las redes sociales, por el teléfono que va a estar ahí en pantalla y nos esperamos acá en el local Hola amigos del Pescador, queremos presentarles algunas cositas para esta temporada de pescarrey que se viene y se viene con todo ¿Vamos, Facu, arrancamos? ¿O qué arrancamos? Sí, bueno, acá como verán tenemos algunos rincitos de Shimano más que nada en tamaño como para pescar el pescarrey, tanto de laguna como en el río del tamaño, tamaño 1000 al tamaño 4000 que es el tamaño de la plata con el tamaño 4000 modelitos variados, distinta gama distinta velocidad de recuperación, distintos precios el modelo Ultegra el modelo Tatana 1000 excelente modelo Siena, precio de calidad insuperable esta es la línea nueva el de Siena, el Syncope que es un reel que ahora está con descuento, aproximadamente un 20% de descuento y después también tenemos reels Daiwa o Puma, estos son algunos de los modelitos que les vamos a presentar hoy reel Daiwa Fire viene de tamaño 1000, 2000, 2500, 3000, eh, un reel súper económico y bueno, la calidad ya lo dice la marca modelitos de Okuma, Okuma Seymar, un reel súper liviano, súper suave para la pesca pesca y lo usan también para variada, para de la para muchas cosas y después bueno tenemos más gama también de, de marcas en, en, en el mismo estilo de pesca. Así que bueno, hoy le presentamos esto, pero nos pueden escribir hay mucha más eh, eh, variedad. Al pie de la nota aparece nuestro otro contacto, cualquier cosa se comunican y nos hacen la consulta. Vamos a presentarle algunas cañitas también, que entraron ahora. Bueno, entraron algunas cañitas de Shimano, como la estímula. otro modelo que es la Venganz parte en 4 ,20 metros 20 esta vino en dos potencias obviamente son cañas de grafito con pasero para aplicar con multifilamento tiene distintas durezas para, tanto para el río o laguna como hablábamos con el tema de los miles particularidad mango de corcho que poca de, de, de trae dos potencias con Facu un lujo y después también lo que ingresó es el modelo alivio es una caña de Shimano un poco más potente también la usan para la pesca de lisas. Uno que necesita cargar con una plomada un poco más pesada es una caña ideal. O algunos que pescan pejerrey de costa con una línea de fondo, necesitan tirar un plomo con seguridad, con tranquilidad. Con esto le pueden dar. Vamos a mostrarle algunos ingresos solo de esta semana. Tenemos muchas líneas y juegos de boyas. Algunos modelitos. La marca Océano Azul, modelo chupetona, distintos colores distintos tamaños, algunos más chicos que lo usan general para la laguna, eh, algunos más grandes para el río, eh, para el río de la plata, depende del, del lugar, la situación de pesca, tenemos boyas de coloretano, tenemos boyas plásticas también, colores lisos, colores combinados, también tenemos boyas de madera balsa, precios súper económicos, ahí ven la diferencia de tamaño si quieren ir a pescar de muelle, pescar de laguna, o una pesca o una boya bien grande, también hay y todo lo necesario para armar las líneas yo, -yo rotores, eh, anzuelos, tenemos todo lo necesario para armar las líneas son armado y después bueno, tenemos lo que es líneas armadas, acá le vamos a mostrar dos, dos diseños distintos tenemos con bollas eh, ping-pong, mucha gente lo usa pescar con, con este tipo de boya tenemos armado con dos bollas y bigotera tenemos armado después con boya yo-yo, de dos boyas, de tres boyas, cuatro boyas, armadas con tres boyas de madera balsa. Hay mucha variedad en cuanto a tamaños, colores y distintos armados: tramposa y no tramposa, tramposa y no tramposa, dos boyas de puntero. Hay bastante variedad. Y como le decía Javi, tenemos todo para el armado, además de boyas, bigoteras, tablitas, tablitas de telupor, tablitas de goma eva, todo lo que necesitan para el armado nos pueden escribir, nos pueden contactar, que tenemos de todo. Hacemos envío a todo el país, así que se comunican ahí en nuestros teléfonos y bueno, no, no. arman el carrito de compras y lo despachamos. Eso llega muy rápido, en 48 horas, 72 horas ya está llegando. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate a teléfono 227 527404 o visita el Facebook Urión LA En Berizo, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variedad de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214-180559 o visita el Facebook Oscar Creo.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 Para los que viven en Capital Federal tenemos una excelente noticia, reapertura del parque de los niños ubicado entre Capital Federal y Vicente López. Un lugar hermoso con lindos juegos para los chicos y también con posibilidad de pesca desde la costanera. Así que les vamos a estar mostrando cómo acceder y cómo está el pique en este excelente lugar. Estamos yendo hacia General Paz por Lugones. Pasamos la cancha de River y eh, más o menos un kilómetro más adelante tenemos a la derecha eh, el acceso al Parque de los Niños Cartel que indica, 500 metros, salida, Parque de los Niños Otro cartel que indica, 200 metros, la salida del Parque de los Niños antes de subir al puente que nos conecta con General Paz acá, a la derecha tenemos el acceso muy fácil de llegar, no subimos al puente sino que doblamos por acá tomamos esta calle y allá al fondo doblamos a la derecha sí. llegando hasta el río de la Plata este es el ingreso y acá solamente es ir derecho hasta el río donde ahí vamos a encontrar para dejar el vehículo y bueno, buscar... Eh... What uh -oh. Pónganse los dos que sacamos una foto Pónganse los dos Guarda, guarda, guarda ¿Estás seguro? Vení, ponete y sacamos una foto ¿Tú ya la caña o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 82 44 73 11. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida, Villa Cañaz. pesquero Luis Robea. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. Hace, ¿Todo, bien? todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mira qué que es eso. ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso, no lo va a exigir nadie. Y no, mirá. Buen pique. Es una canita para kayak o para lo que vos guste. De muy buena resistencia, muy buena terminación. pase de dióxido de aluminio de siliconado. Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito, con un rotativo, con lo que vos quieras. Es ideal para el kayak. O caña no. sola o con piso armado. Espectacular. Espectacular. La cana de honor, como siempre. Irrompible. Irrompible. Sí,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 bollas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Bollas para pesca de pejerreyes, en todos los formatos, tamaños y colores. También bollas Plop para pesca de tráilas. Comunicate al teléfono 1166566379 56 o visita el Facebook Bollas Puyem.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 Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la Ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 117440602. Facebook, Andrés Fonseca. En abril, Revista El Pato llega con toda la info que necesitas para vivir tu próxima aventura. Pescamos en esquina, el portal del sur correntino, con excelentes capturas de dorados. También pacúes en Villa Ocampo, pejerreyes en Junín, provincia de Buenos Aires, tarariras en Varadero y pesca de los grandes del Alto Paraná en Puerto Corazón. Además, Casa Mayor y los ecos de la brama. Un informe sobre la apertura de la Casa Menor, Indumentaria, Novedades y mucho más. Para Nico, ¿qué cosa? La carnada. ¿Verdad? ¿Ah, pobre Nico. bueno, carnadita, ¿Qué, ¿qué le hiciste? Tiene una bolsita de pimienta, aquí molido, un poquito de aceite. Wow. se lo dedicamos a Nico esto. ¿Cómo? Se lo dedicás a Nico. Pobre. Pobre que se, se rompe. Del, del... Estábamos esperando, mirá. Iba a estar acá con nosotros. Sí, te estaba esperando Nico la caña. Mirá, sí. Pero bueno. La tenía preparado para el lance. Otra Pensé vez la será. Próxima. Exacto. Lo más importante es que, que llegue bien. Exacto. Bueno, bueno ya, una... ya sacaste una cuenta, ¿eh? Excelente. Excelente día de pesca acá, bobitas, ¿eh? ¡Gracias! Si lo hubiera pescado vos. Claro, sí. Eh, bien, campeón. Con un palo. Con un palo lo sacaste. Bueno, amigos, un resumen de la jornada de pesca vivida acá en el Parque de los Niños, la verdad me sorprendí. Muy buena pesca. Eh, aparecieron las bogas, muy buenas boguitas. Lo que sí, como van a ver en imágenes, es todo lanzando bien lejos. Empleando cañas de 3 metros, 3 metros 50, bueno, reeles cargados con tanza de 35, lomo de 175 gramos, un solo anzuelo encarnado con salamín y la clave es entonces buscarla bien afuera, eh, bien lejos lanzando y se dieron lindas boguitas, también un sábado robado que se escapó, así que entretenida para venir y pasar el día con la familia, así que parque de los niños, se lo recomendamos. Muy buena reapertura del parque, así que muy buena pesca para venir y disfrutarlo. Seguimos con Del Pescador TV.